siendo unas elecciones todos los años, cada vez que yo oigo elecciones de que yo tengo uso de razón, es que se va a acabar el mundo, es que va a matar más mal, es que va a, el, este país está casi en guerra con estas elecciones, o sea que no veamos unas elecciones como una tragedia que viene, que se avecina y que es, siempre viene con un fraude, viene con un problema, viene, no, no, no, que sea una verdadera fiesta de la democracia donde el pueblo dominicano pueda libremente escoger a sus candidatos, porque esa es la democracia. Mira, Sergio, eh, es, me una a ese comentario que tú haces con respecto a esa actitud, es un deber y un compromiso, y está obligado el procurador se, a actuar de eso. esa manera, claro está, pero también yo quiero resaltar la responsabilidad con que ha asumido, por ejemplo, la Iglesia Católica sí, eh, sus posiciones tema. en estas elecciones. Primero, lo expresa de manera tajante, el, el obispo Nicanor, en la misa de, de la Gracia en Higüey, ayer se manifestó eh, Masaye, que también eh, son eh, religiosos, que pues, se han, han expuesto. De talento. ocasiones claro, donde dice, fue un poquito más lejos que Nicanor, que también fue agresivo en su, o no agresivo, fue muy, muy, muy. Ahorita, ahorita dice que son del PRN. En, su, en su posición, donde dijo que deben comenzar a caer cabeza o sea, Se debe comenzar a aplicar lo que dice la ley porque el asunto de compra de cédula es un delito que debe ser penalizado para acabar con esta práctica de una vez y por todas. Eh, y dejar de inducir a que nosotros como dominicanos, los que son capaces de vender la cédula, también por los que son capaces de comprarla, pues realmente eh, esa práctica sea eliminada. Eh, y qué bueno que se se, dé, se le dé seguimiento en estas elecciones para que se siente precedente cuando Masaya dice que tiene que caer en cabeza, se refiere a que hay que aplicar a la los ley niveles, sí. a que debe acabarse con esa con esa práctica eso de logística de, que ese es el nombre ahora sí, sí. Eh, muy moderno verdad es muy bonito que se oye la logística de los partidos que van a aplicar que usted mm -hmm. entiende que es, es el diseño de una estrategia claro, para lograr sí. eh, con, eh, no, eh, no. conquistar a no la logística es el que tenga más recursos el que tenga más 500 el más, pesos, el que tenga más... Porque, romo, el que tenga... hasta cierto el punto, cuando el presidente de la República dice que el que logre llevar más gente Ajá. a las mesas es el que va a ganar. Eso es correcto. Eso es, es correcto. Verdad. Entonces lo que tienen que... Pero eso no quiere decir el que, el que pague más, digo sí. yo. Sí, claro. No el que pague más. Entonces, eso es un trabajo que tienen que hacer los partidos como instituciones, de facilitarle a sus seguidores. De que puedan llegar a las mesas para que puedan emitir su voto. Pero no es comprándole la cédula, ni comprándole su voto. No. Es facilitándole. Así, por ejemplo, eh, cuando la onza... Como medio de transporte, hay un evento especial y dice, que okay, el transporte es gratis, Exacto. de tal hora a tal hora para asistir a ese evento. Entonces, son estrategias que entiendo yo deben diseñar los partidos políticos y los candidatos para hacer que sus seguidores puedan llegar a, hasta las mesas, hasta los colegios electorales, Exactamente, están las facilidades para, para que no se queden en su casa y puedan votar. Es ese tipo de estrategia, entiendo yo, que hay que hacer y a lo que se refieren, los lo que opinan sobre, caso, sobre ese caso. Pero de comprar cédula, de comprar la conciencia, de comprar de usted, de vender su conciencia, yo creo que ese es el, el tope al que nosotros, y, y, y, que hemos estado llegando, que claro. cada año cada cuatro años es más de lo y, mismo. estoy en contra de, un, de, un, de uno de, de lo que hacen... Eh, programas de la mañana en, a nivel nacional, donde dice que el Estado es que el que, que compra cédula. No, aquí compra cédula todo, todo el mundo. El mundo. Aquí no, no hay un aquí, solo partido. ¿no qué pasa? Un solo que pasa? Que el, el, el Estado, el, el que está en el, bueno, la, el gobierno, tiene más dinero. un solo partido Tiene más recursos. Cuando hablo de pero todos los todos. partidos, ¿ustedes saben a quién nos referimos? Porque aquí sí. hay partidos que ni ellos mismos... Claro, ni ellos mismos se pueden comprar. ¿Eh? <ríe> pero, ¿Sabes a quién nosotros nos referimos? Claro. Cuando se les compra la cédula para que no, para que no vote... O para que le demuestre Solo que vamos Cuatro primeros puestos de la boleta nacional. ¿Víctor? Claro. No lo pongamos. Loco. Entonces, qué bueno, qué bueno que nuestra iglesia ha asumido ese papel con mucha responsabilidad. Y insistiendo, lo insistiendo en ese tema que usted no se deje inducir, ni se deje eh, comprar su conciencia vendiendo su cédula. Es mucho. Una oportunidad más. De las tantas que hemos tenido, de usted por lo menos sentirse eh, tal vez satisfecho de que usted no es cómplice de haber elegido una persona que no nos va a representar ni va a hacer absolutamente nada por la colectividad. Por lo menos se, no sentirse culpable. Sí afectado, pero no culpable de que usted eh, contribuyó a colocar una, un, un, una persona en un puesto político para seguirse enriqueciendo claro. y manejarlo a su antojo por no. lo menos vamos a crear esa conciencia y si fuese lo contrario qué bueno cuando se elige una persona que usted entiende que lo va a representar y que va a hacer algo en beneficio de la colectividad y, y finalizar con ese con ese temor de con, cada vez que se va a hacer una, una elecciones ya la gente no quiere invertir ya no quiere hacer cosas así, porque va a pasar algo grande en este país en estas elecciones pero ven, no pasa nada lo estamos viendo todos, todos, cada vez que hay una elección y no pasa nada. Señora, una elección es simplemente elegir un candidato que te considere y que lleve su expectativa como ciudadano. Eso es elegir un candidato, pero no, no pensar que si no me eligieron a mí, ya este país se va a tirar, se va a caer a pedazos, se va se va a dar mala de vaca, no señor. Tenemos que empezar a crecer en materia electoral y eso no es es eh, con las instituciones, es eh, con nosotros que se logra Nosotros, el ciudadano, el pilar importante, más importante Para elegir un candidato o no Mira Sergio, en otro orden Yo me iba a hacer, iba a hacer el comentario ayer Pero por el asunto de, de, del, del contenido y eso No pudimos hacernos eco de, ese, de, de este comentario El diputado Víctor Suárez Díaz diputado del partido de la liberación dominicana sometió, está en proceso de someter un proyecto a la Cámara de Diputados con respecto con la intención de que podamos, podamos sanear la música que nosotros estamos escuchando un proyecto que yo lo veo sumamente interesante, por lo menos lo que se ha comentado, ojalá que el momento en el, en el que él está sometiéndolo, si es que eh, en los próximos días logra introducirlo a la Cámara de Diputados, se le preste la debida atención, digo esto por el momento en que estamos, porque aquí todo el mundo lo que está es en política. Sí. Ojalá y que al momento de este diputado del PLD, Víctor Díaz Suárez o Suárez Díaz, eh, sea... Eh, manuseado en la Cámara de Diputados a tal punto de que ciertamente podamos tener un aval que nos permita eh, filtrar la música que nosotros oímos, no como adultos, sino que están oyendo a nuestros niños y nuestros adolescentes, que bastante daño y distorsionando eh, nuestra. Eh, juventud está No hay que mencionar La razón Que llevan a este diputado Yo digo a empantalonarse Y a lograr someter este proyecto De ley en la Cámara de Diputados Ya Imagino que todo, el que está viendo este espacio Sabe por qué yo me refiero A los temas que están sonando actualmente En la radio En la televisión y en los medios digitales, que son los que más están impactando, sobre todo en, la, en, en, en esta música eh, de, urbana, ¿verdad? Que es la que está de moda hoy en día. Ojalá, ojalá, eh, que este proyecto de ley pues, logre pasar en la Cámara de Diputados y ser ratificado en la Cámara de Senadores, donde los compositores, autores, los artistas, antes de grabar, de que salga... A los medios, un tema debe ser filtrado por, una, por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, por otros organismos que se, que se han creado, que puedan ser creados viuda, por, este ¿Te de proyecto, esa? por este proyecto de ley. Ojalá y que podamos nosotros llegar ahí. Porque sí. si usted se sienta un momentito y prende su radio y comienza a mover ese dial, o en, los, o en las redes No, no, en la, las ¿Eh? redes yo, yo me he dedicado algo, a hoy, En las radio, oiga, yo me, me he dedicado es, a hoy programa Eso es algo, y me excusan el término hasta asqueroso Y me excusan el término sí. A esta hora, verdad, que tenga que utilizarlo Eso es lo que estamos consumiendo Lo que están consumiendo nuestros niños Nuestros adolescentes Y lo que hacemos es que le damos la espalda Nadie se ha detenido Y qué bueno, y espero que ese diputado Tenga el apoyo de sus colegas todos para que eso sea aprobado a unanimidad, de hecho qué bueno que viene para acá hoy la ingeniera Milenis Núñez mira, que es diputada mira. y le vamos a hacer referencia a eso eh, posiblemente en la próxima semana tengamos también al diputado Franklin Romero y nos vamos a hacer eco también mira, para oír mira, su opinión mira, con respecto y eso, y eso, a este proyecto eso es de fácil ley. de controlar señores aquí hubo en los años 80 y, no, finales, y principios de los 90 una señora respetada ella sola, no era Balaguer, no era el, eh, Leonel, no, no, no, no. Era Zayda Ginebra Viuda Lobatón. Esa señora que estaba en espectáculo público y radiofonía, ¿te acuerdas de eso, Víctor? Esa señora, ninguno de estos de, de eh, loco viejo era más famoso que Fernandito Villalona y no era más famoso que el conjunto Quiqueya. En esa época, para hacer una comparación, ninguno de esos era más famoso que esas dos gentes. Y, y, esa, y esa señora le decía a Fernandito, ¿cuándo podía cantar y cuándo no podía cantar? ¿Y qué podía cantar? Esa señora. Y ninguno de ellos, ninguno de ellos ha sido más famoso que Fernandito en esa época. Solo, si hacemos la comparación en fama, nadie ha sido más famoso que Fernando Villalona o que el conjunto Quiqueya. ¿Eh? Sin embargo, ella, como presidenta de espectáculo público y radiofonía, lo, quita, lo sacaba del aire, lo sacaba de la discoteca y lo sacaba de, de las radios, las canciones que ella consideraba que eran eh, lesivas a la costumbre de producir Ahora bien, hay que, ser, hay que ser un poquito objetivo. Las letras actuales. Son un reflejo de nuestra sociedad. Lamentablemente, Víctor, hay que decirlo. Pero en, en una, en un, es un reflejo. Esas letras son lo que vive la sociedad del pueblo dominicano. eso Pero, es la pero eso hay que ponerle control. No. Hay que pasar control, con control, pero nosotros tenemos, el gobierno tiene que ir más para, más, los gobiernos no, los políticos, los gobiernos, nosotros, la sociedad y todo el mundo tenemos que ir más para allá. Bien, vamos a una pausa y a regreso, pero nosotros seguimos con el contenido que hemos preparado en el día de hoy para todos ustedes. Y cuando le cambie, que en breve regresamos.